estamos organizando la jornada de concientización por el Día Mundial del Autismo. Eh, va a ser el día de mañana, el día de mañana, eh, uno. El día eh, específico es el día 2 de abril, eh, que es el Día Mundial del Autismo. Y bueno, las actividades para el día de mañana son eh, el, una jornada, la hemos denominado jornada provincial, porque tenemos muchas familias de personas con autismo de todo de todo San Juan y bueno el lema de la de la jornada que lo hemos tomado eh, que va a ser en todo el mundo ese lema se este llama eh, llamémoslos por su nombre eh, que hace una, un paradigma de, de cuatro eh, importantes eh, frases o sea que eh, tolerancia inclusión respeto y visibilización eh, vamos a tener invitados eh, los títeres en contramano, va a estar Karina Palacio también participando, eh, Valeria Echegaray, eh, también va a estar los payamédicos. Eh, bueno, va a ser una, una jornada muy linda, también hemos preparado juegos eh, denominados los juegos mostensori o sea, eh, métodos Mostensoris, que son para estimulación de los chicos con autismo. Eh, y también van a estar participando la gente de dirección de deporte, haciendo proyectos creativos también para los chicos. ¿Dónde va a ser el evento? Va a ser en el Parque de Mayo, eh, a partir de las 17 horas, entre el Monumento al Deporte y eh, el Paseo a las Palmeras.